Mainayaka Sandich compañeros puncha eh, y Cacho. Buenas tardes compañeros. Eh, eh, mi nombre es Laura Arandia y a través de COVID y de los misioneros MISEBI se ha logrado reactivar mi economía. Ahorita eh, el rol que desempeño en la granja trabajando es el área de selección de huevo, ¿no? Y... económicamente estoy estable junto con mi familia y me ayudó mucho a salir adelante, ¿no? y a levantarme tanto como mujer como para mantener a mi familia y todo lo demás ¿Cómo te ayudó eh, la inclusión laboral? como un derecho humano a salir de la violencia. A salir de la violencia pues me ayudó a ser independiente, independiente y a sostenerme a mí mismo, a mí y a mis niñas, ¿no? Me ayudó bastante a sostenerme económicamente porque ya que antes no trabajaba. Y ahora que has dado este paso laboral, a nivel de estudios, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué sueñas? Eh, veterinaria. Sí. Muy bien acuerdo ¿Algún mensaje para mujeres que al igual que, que tu persona han estado en alguna ocasión en situación de violencia y, y, y algún mensaje como para que puedan salir adelante? Eh, que no se rindan, que siempre podemos salir adelante, ¿no? Somos mucho más fuertes de lo que se imagina. Podemos salir adelante sin, sin un hombre. Ahora les voy a mostrar qué hacemos en la gran dentro del galpón, ¿no? Cada día. ¿Pasen nomás? Comenzamos a dar alimento es la comida de las gallinas. Pero alimento. Y esta, esta granja, ¿cuántas gallinas hay y cuántos hombres hay trabajando? Ahorita no tenemos hombres trabajando más que don Germán. <risa> <risa> tenemos 5700 gallinas por Ahí el bien. momento y trabajamos tres mujeres en la semana.